Don Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está ahí ¿Todo bien? Bueno. Llegué tempranito y ya estaba aburrido de editar. Bueno. Esta eh? está bastante cochina. Esta está bastante limpia. Ya a Cross Mountain los chiquillos están preparando todo para carrete. Vamos oh, a ver, fiesta hoy día acá parece. <risa> <¡Wow>! <risa> Diego está emocionado. <risa> la para cambio, pero de la snap. Ah, no, snap. Sí. <risa> oh, <por tachón. risa> Vemos a Germán oh, por su premio... Postre, la operación la de cambio sexo ha resultado fructuosa. Adivinen qué la está grabando. Nadie sabe quién es, no lo van a ver. Oh, concha, es una detrás de la cámara, no adelante. Hola oh, te están cerrando los ojos. Vamos a ver aquí a ver si la luz uh, favorece un poco no, más. Este rojo, la Ahora el rojo se rojo sí. caramelo. Entramos con el rojo caramelo entramos y lo primero que vimos, mira esa visita roja, weón. Ahí el hombre detrás de ah, todo. Fue lo primero, ahí pueden ver el rojito bonito. Fue la A ver, Germán, ¿no? la sonrisa. <ríe> a ver, Germán, un saludo para Cross Monte después de esto. Oh, Dios. Matías. La ganas de llorar No, me lloré. <risa> ¿Sí? ¿De no lloré no voy Si pudiesen ver mi cara, si no. ¿eh? si se darían cuenta que son las 6 de la mañana Y ayer fue la inauguración de Cross Mountain, lo pasamos bien Estoy con una máquina, pero en verdad una persona Christian Prime <risa> <risa> Vamos a paliar y rastrillar los senderitos que hice las dos semanas pasadas Ninguna una manzana confitada <risa> No se ve nada pero acabamos de llegar abajo con Christian Prime que está ahí Estamos con la luna Paleamos como locos Si es que no grabamos nada le voy a echar la culpa a Christian Prime porque cuando yo le decía a Christian estoy cansado paremos él me decía ¡Paleo! Está totalmente congelado y esto también. No veo nada. ¡Hace frío, Juan! Empecé con un serio problema. La quinta se salta. ¿Qué tal mis patrones, señores? Si recuerdan ese día más helado que culo de pingüino en Santiago, que todos los autos estaban con escarcha y estaba quedando la patada porque todos tenían mucho frío. Sí, ese es el día de hoy. Aquí sí que estuvo helado. Toca paleo hoy día, así que me voy con la snap para arriba y les vamos a mostrar un poquito lo que va a pasar hoy día. Uh. Está súper lento el terreno, pero está perfecto para compactar. Ya hace más calorcito y estoy marcando. Les quería contar lo que estaba haciendo acá, pero la Session por algún motivo está sin batería. Según yo la cargué, quizás se encendió en el camino. Estoy marcando el drenaje de esta cruzada de... quebrada, justo donde está la pala para que el agua siga su rumbo hacia abajo y no dé problemas en esta curva. Cristian, estoy en el primer peralte de la baja. Vienen los refuerzos. ¿Qué tal? Vieron un bulldozer, trajeron una máquina. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, tranquilo. andáis sin bici, Germán? Ahí está. Y de aquí debería partir otra, vista que ir paralela dando vuelta ahí al lado, se encuentra con ese peralte y parte para el otro lado. Ese es el plan. Y salir volando para vaya. ¿Cómo va es esa maravilla, Chris. Bien, pues viejo, disfrutando acá la vista con los muchachos ahí que nos vienen a cooperar hoy día a darle curso a esta cosa y con la tierra, cómo está la tierra exquisita hoy día oh, es, Uy, es un manjar ¿Cómo están las líneas, cabrón? Dale, Carolina uh. ¿Qué opinas del caballo que pasó por encima de nuestra pista? No sabe tomar los peraltes. <risa> <No se risa> sale <cada> tato, <risa> Dale, la... caro! rato. Así que llegues la. ¡Sale <risa> caro! <risa> Alex, el Alex y la Alex arriba. es un crack. El Alex quita arriba con la. ¿Con la pata? Sí. <ríe> Tío, Pala sigue dando cátedra. Chiquillos, ¿qué opinaron de, de las pistas? La bueno. <ríe> ¿te gustaron? Sí, oh, bueno. Muy buena. Están <ríe> los limadores acá sí, poniéndole sí, todo. Los <ríe> con Chris, al fin vamos a andar. Así que <ríe> ha tocado harto trabajo, pero hemos avanzado. Llegó el momento. Vamos a conquistar ese burrito. Al fin tiene huellas de bicicleta, weón. Con el último solcito. Qué rico. ¿Cuántas llevo ahí? Seis. Seis. Oh. Oye, yo estoy verde por bajar. Ya, sí, sí, dale. Nos vemos bajito. Sí, sí, y ahí nos mandamos seis bajadas más. <risa> <risa> Hay que sacar esa rama. ¡Oh! <risas> ¡Wow! Cortito. Oh. traté de no derrapar mucho igual oh. de rica, calera rica, rica. te gustó Perfecto, grande crisis uh. Qué manera de balear no impecable oh. mucho oh. ritmo la vista hoy oh, que oh. <ríe> si es que me gustó ya, ya estoy imaginándome las otras como para que sean distintas a estas caro como te fue pero iba fascinado entre, entre el circuito la bici o oh, estoy así vamos arriba Bien. voy mudo uh. Permiso voy a entrar a susperarte yo quería prender la parrilla con el dron <risa> <risa> oh, <no hay> cacha <risa> con el <taza. risa> con permiso grabar con pistas ya vamos a grabar las pistas. pala qué está haciendo? Estoy, está quemando una botella. colocando el hervidor. Está hirviendo agua. Sí. ¿Cuánto sabe, Gris? Después de grabar un ratito, hicimos una mini clínica con los chiquillos. Así que estuvo entretenido, estaba estado muerto de frío y sería todo por hoy.